otro concepto importante o a tener en cuenta es eh, el ejercicio se puede dividir en dos tenemos ejercicio isotónico o dinámico por ejemplo nadar correr eh, ciclismo eh, y el ejercicio isométrico es decir ejercicio de potencia como por ejemplo levantamiento de pesas o el sprint que es una carrera corta eh, de una alta intensidad eh, veremos que las adaptaciones que ocurren a nivel del músculo esquelético eh, se pueden dar o se caracterizan por fibras musculares esqueléticas en el caso del ejercicio dinámico de fibras musculares esqueléticas rojas también llamadas lentas debido a que tienen una velocidad de contracción más lenta y además tienen poco, eh, poca reserva de glucógeno, eh, tienen abundantes mitocondrias eh, justamente y además un gran presencia de eh, mioglobina como pueden ver en la figura es decir, tenemos más cantidad de fibras rojas eh, y esto es debido a que eh, realizan un metabolismo aerobio. Y por otro lado, eh, los, el, el ejercicio de potencia eh, se caracteriza a su músculo esquelético por la presencia de fibras blancas que son más rápidas y estas eh, se acompañan de un aumento, o de, sí, de un aumento de, eh, del glucógeno, eh, también tienen escasas mitocondrias y eh, tienen ausencia de mioglobina es decir, eh, por eso son blancas. Como pueden ver en la figura, la proporción de fibras blancas en relación a la de rojas es mayor en el ejercicio isotónico. Bueno, y por último, eh, les comento acerca de los cambios a largo plazo eh, del ejercicio crónico, o es decir, un entrenamiento físico, eh, como por ejemplo los, las adaptaciones que ocurren a nivel del corazón eh, el corazón a través de un aumento de la actividad simpática, de hormonas y de factores de crecimiento eh, produce o se desarrolla una, una hipertrofia cardíaca fisiológica es decir, este aumento de la sobrecarga hemodinámica que ocurre en el corazón con el paso del tiempo eh, lo remodela de alguna manera eh, de modo que se hipertrofia, es decir, aumenta la masa de ventrículo izquierdo eh, y esta hipertrofia es una respuesta adaptativa debido a que aumenta la masa del corazón pero también se acompaña de un mantenimiento de la función o aún aumenta esa función cardíaca y eh, tenemos ausencia de fibrosis, de muerte celular y de insuficiencia cardíaca eh, y otros beneficios también del ejercicio son múltiples como por ejemplo el control del peso corporal reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares control de la leucemia, sobre todo a nivel de la diabetes tipo 2, eh, mejora de la salud mental y del estado de ánimo, fortalecer los huesos y músculos, eh, también reducir el riesgo de eh, desarrollar cáncer, de algunos cánceres en particular, eh, etc. Eh, si quieren pueden eh, buscar la información eh, complementaria en, en el link que les dejo. Gracias por su atención y espero que esta información les sea útil y les dejo la bibliografía sugerida para que puedan consultar y ampliar el tema de fisiología del ejercicio. Muchas gracias.